He estado trabajando en empresa privada muchos años y hace unos seis años pues me metí a, a ser profesora de secundaria. Eh, como soy interina, pues cada año estoy en un sitio diferente. Es la primera vez este año que repito centro. Y, y cada año me tengo asignaturas diferentes porque al ser de secundaria, ciclos formativos, pues tenemos muchísimas asignaturas distintas que hacemos cobertura entonces, cada año toca preparar material para una asignatura nueva, sobre todo a los interinos, que cuando llegamos pues queda lo que falte por asignar, como así de, por así decirlo. Mi sistema siempre ha sido un poco el... Preparo el material, lo dejo disponible en alguna plataforma para que lo puedan consultar, explico sobre el material elaborado, pero no lo vuelvo a explicar todo, y hacer ejercicios y prácticas y demás, y trabajar esa práctica de lo que he explicado. y luego puntuar o evaluar esa práctica que se hace en el momento, más luego la evaluación, pues lo que se viene llamando los exámenes o las calificaciones finales. Y he seguido el mismo sistema, la verdad, porque como ya estaba utilizando Classroom anteriormente y lo hacía así, pues ha sido un poco porque la forma de trabajar es prácticamente la misma, ¿no? Entre lo que es utilizar Classroom o utilizar Escolarium es bastante intuitivo, el ir haciendo actividades, evaluando actividades y hacer exámenes. La verdad es que yo creo que lo más útil es hacer muchísimas actividades, porque siempre te va a facilitar poder eh, calificar muchas más áreas de, de práctica del alumno, muchas actividades, eh, poder evaluar también, aparte de que se pueden realizar exámenes, que sabéis que yo eh, los exámenes los, los hago también a través de Escolarium, eh, el poder utilizar las rúbricas también, para tener siempre distintos puntos de vista y distintas cosas que calificar de los alumnos y no centrarnos solamente en una única herramienta de evaluación y de calificación. Entonces creo que bueno pues esa parte sí que la facilita no, el poder tener muchas actividades, muchos distintos puntos de vista que evaluar, la rúbrica que apoya siempre las actividades prácticas y luego la, las evaluaciones. ¿Qué que les gusta más hacerlos así, lo ven como una manera más lúdica o no se enfrentan a ellos de esa manera tan con tanta presión como cuando lo tienen que hacer por escrito la verdad es que yo los veo más relajados eh, ya años anteriores lo hacía también hacía una parte me apoyaba en las herramientas de google para hacer los exámenes y yo noto que cuando los hacen así cuando sí si me ha pasado a veces no pues que no funcionan los equipos y demás y hemos tenido que recurrir pues, a imprimir el examen hacerlo de otra manera y hacerlo por escrito y, y les notabas que el día que pasaba eso y lo tenían que hacer por escrito estaban como con más presión, pensaban que se iban a equivocar, que no iban a poder corregir igual de bien si se equivocaban lo, yo creo que están más relajados cuando lo hacen con, con estas herramientas como Las que ya os he sugerido de, pues, de poder eh, sobre escribir sobre el, el propio texto de, de los alumnos una vez que ellos hacen pues, eh, pues sus párrafos sus contenidos y demás poder corregir por encima, con una mayor facilidad. El que se le puedan hacer comentarios de manera más visual, porque a veces, con, ahora mismo, yo lo he realizado a través de las notas y, como, como ya os he comentado alguna vez, a veces necesito recurrir a muchas notas para dejarle claro todo mi punto de vista o toda la corrección, o, porque yo eh, intento que cada ejercicio que ellos hacen, luego lo tengan abierto y disponible para repasar para la hora de hacer los exámenes porque muchas veces esos mismos ejercicios les valen o les pueden aparecer similares en el examen y demás entonces quiero que eso les sirva también para estudiar como base de estudio todo lo que han ido haciendo y al, al ponerle muchas notas para ellos a la hora de estudiar y repasar se les hace más complicado tienen que ir viendo todas las notitas que voy dejando y demás y eso sí que les dificulta a ellos pues esa parte del estudio me lo dicen muchas veces ¿no? Que es que a la hora de repasar o revisar y demás, pues, le complica. Y también el que yo cierre el ejercicio para que no me sigan contestando los que se han pasado de plazo, limita el que puedan ellos ver y eh, ver lo que ellos han contestado y las correcciones que yo les he hecho. Entonces, si lo cierro, pues ya tampoco pueden ver Es lo que pasa muchas veces. Al final lo tengo que acabar abriendo y siempre se me cuela alguno que me contesta uh -huh. fuera de plazo el ejercicio y todas estas cosas. Eh, que no hay que tener miedo, que al final estas cosas lo único que nos hacen es facilitarnos la tarea que parece mucho trabajo al principio hasta que empiezas a conocerlo y te desenvuelves pero una vez que coges eh, un poco la práctica es al revés, te facilita mucho el trabajo porque eh, te hace que la comunicación con tus alumnos sea mucho más fluida, el que puedas evaluar y hacer las cosas de muchos puntos de vista diferentes y que al final es un poco coger la metodología de cómo elaborar las cosas y replicarla con contenidos distintos cada vez, entonces, yo creo que sí facilita mucho y que no hay que tenerle miedo. Pues bien, yo soy Javier Monago y soy docente de Geografía e Historia en el, en el Instituto IES Donoso Cortés de Don Benito. Este es el primer año, he estado 17 años en viajadas en el Torrento Allester, pero bueno, concursé y este año Estoy aquí. Va a ser ahora ya el, el aniversario cuando el 15 de marzo no nos encerraron a todo. Yo partía con cierta ventaja ante esa ante esa situación. Yo llevo mucho tiempo utilizando la plataforma Scolaring, entonces pues desde el inicio del curso mis alumnos estaban habituados a, a utilizar la plataforma, a acceder a los los contenidos con lo cual pues fue pues, dentro de esa nueva circunstancia pues fue, fue todo bastante sencillo utilizo en un, en un doble sentido yo tengo muchas actividades diseñadas y las las utilizo o bien como ejercicio de repaso o bien, o bien nada las cambio luego a tipo examen a la de tal forma que sobre 10 puntos siempre le, les hago a un cuestionario pues en principio bien, porque sabe que si lo han trabajado previamente, por una parte acumulan positivos y nota, valora el esfuerzo realizado y por otra parte pues tienen oportunidades de, de sumar un punto, con lo cual ellos se sienten muy bien, cómodos y, y ven que yo estoy valorando el esfuerzo previo y, y el estudio. Pues mira, la verdad es que últimamente, estoy hablando últimamente, los, los últimos seis meses, ha ido incorporando bastantes actividades. Actividades, por ejemplo, del vídeo interactivo. Hay un handicap que es no, no poder subir vídeos de YouTube. Bueno, tampoco no he profundizado mucho. Pero bueno, por lo que he leído en foros y algunas veces este, me he puesto a tener que ser vídeos propios. Por otra parte... Pues lo de las rúbricas es muy útil también porque es bueno que los alumnos siempre tengan algún tipo de referencia sobre sobre evaluar. En cuanto a oferta de actividades, pues yo prácticamente utilizo todas, por una parte las autocorregibles, por otra parte las que evalúa vamos, el docente. Yo estas, estas últimas las estoy utilizando mucho en, en cuarto de esos sobre vídeos, sobre artículos, sobre textos, sobre, sobre gráficos. Os, os, los alumnos la describen de y yo posteriormente evalúo. Pues en principio, mira, vamos a ver, que empiece por la más sencilla. Hay, hay algunas actividades, ha de ordenar, verdadero o falso, eh, imagen interactiva, empiece por ahí, por la más sencilla, poquito a poquito. Luego ya que tengan en cuenta también que el banco, como las actividades que se está ampliando. Últimamente se han incorporado a imágenes, pero es cierto que el número de, de docentes que, que van compartiendo actividades, yo lo que estoy más apreciando en las últimas fiestas es que están, está aumentando. Si es de ciencias sociales, yo, yo puse vamos, a disposición mis dos libros de actividades, de cuarto y de, y de segundo de esos, que están ahí disponibles. Acceden a, a recursos y pueden utilizar ahí todas las, las actividades de los diferentes temas agrupados en un libro, nada, no, insisto, de segundo y de y de cuarto de eso. Son de utilidad libre, o sea, las pueden modificar como ellos quieran, con lo cual, mira, si va incrementándose el número de, de docentes que de forma incluida nada las comparte, pues es un beneficio para todos.